somos estudiantes anunciante. Estudiante hace, hace cinco años. Hola, hola, oui, oui. mm. hola, Mimi, perdona mimi un poco Bienvenidos. La universidad donde estudiaba. Jome, Jome uno hola, hola, Jome hijo hola, hola, la verdad es que no, no sé cómo ¡Hola! ¡Hola! Ah. ¿Qué es esto, Rector? Acabo de recibir mi título, por fin. ¡Melo todo! ¡Es muy bonito! Estás más contento. ¿Cómo se llama esa universidad? Pompidou Fabra. ¿No? Fabra. Bueno, ¿te, te enseñó un poco el campus o qué? Uh, sí, pero quiero beber un café, por favor. ¡Hola! Bueno, te muestro un poco la universidad donde estudié yo ¿Sí? ¿Qué es esta universidad? ¿Cómo se llama? Pompeu Fabra Pompeu Fabra Sí Bueno, la verdad es que no hay mucho que mostrar ¿Qué mostrar? Ah, parece muy grande así Sí Sí, los estudiantes comen aquí ¿Comen aquí, no? Ahí está la cafetería, tenemos tres ¿Tienes cafetería? Wow. Eres muy ricos. <risa> <risa> Pero dónde mi novio es un poco raro. <coughs> Hay mucho que enseñar, aquí. No, no, no. Vale, muy bien. Hola. Es la biblioteca. ¿Quieres entrar? Ah, no está bien, gracias. ¿Por qué no? No, no soy. Uh, ¿No quieres? De aquí. <risa> hay muchos uh, uh, estudiantes uh, internacionales aquí, o Un poco, no mucho. ¿No, mucho? No. no, la mayoría son españoles, catalanes, y hay muchos mexicanos, africanos también pero unos europeos ah está muy, muy bonita esta. está ahí hay, hay un curso aquí claro, ver? a veces pasa como, como seminarios y hay una pequeña figura aquí muy bonita ¿Así? sí sí me gusta oh, oh, oh, oh. Hola wee oui, oui. Hola mimi, perdona. Mimi. Vamos a tomar algo para beber. Hola. <risa> ¿Podemos ver por favor un espresso y un café con leche? mi menudo aquí Ah, gracias. Mira lo que dicen aquí. Dirijas, dirija tus pertenencias. You never got to rub here. Chingi. Ching. Ah, bueno, pero no, no quiero cambiar Estamos en el lugar ahora No, pero no fue aquí Fue, fue en la aula Estaba trabajando con unos amigos Y ya está, un chico vino Un chico vino detrás de mí y, eh, se sentó Y no... Al principio no sentía nada raro Y cinco minutos oh. Pensaba que era un estudiante Y cinco minutos después Mi bolso estaba vacío No había... No sé ¿Me sé cuál es esta reacción? No. Ah, pequeña cosa. Dime qué piensas de la universidad. Esta. está muy grande. Nosotros miramos a la universidad de Francia. El ambiente. Y el ambiente y la, la estructura de la universidad. Ah, la estructura. ¿También? La... Sí, sí, sí. Yo tengo una pregunta para lo, los españoles. ¿Cómo te gusta el café? ¿Bebes el café como los franceses? Sí. Uh, Depende de cada persona. Sí, sí, pero la mayoría del tiempo. Sí. ¿Es lo mismo? Yo creo sí, pero. No. ¿Cómo te parece la universidad hace mucho tiempo? ¿Te gusta volver aquí? Prefiere la, la ciudad de Sevilla. No, a mí, a, mí no gusta, una... a mí me gusta Barcelona también. Para comer, Sevilla es ba más que Barcelona. Más barato tampoco, ¿no? Más barato, mucho. No tengo la misma mentalidad ahora ¿no? sí. que, que hace cinco años, entonces está bien, está bien. No, no eres estudiante. Si nadie te roba, está bien. Es una, es una ciudad muy... una buena ciudad para vivir aquí. quieres vivir aquí, Sí, ¿por qué no? Barcelona es más agradable para vivir uh, que París, por ejemplo, porque hay la, el mar aquí España. Sí, es un poco mejor que la comida uh, es mucho más mejor ¿verdad? que la comunidad de Francia. Sí, sí, uh, creo que es mejor de vivir aquí. Uh, me gusta mucho también la, la mentalidad de los españoles. Son un poco más agradables de hablar. Los franceses son un poco más. ¿Cómo se dice? ¿Soy? ¿Tímido? ¿Tímido tímidos, creo sí, sí, creo que en general somos un poco más tímidos, pero no somos malas personas como dicen mucha gente en el mundo pero, pero somos un poco tímidos, creo, sí, somos un poco más tímidos que Corea del Norte no lo no conocemos Pero estoy seguro que en Corea del Sur la Es la más abierta que, que en Corea del Norte Hemos visto unas de sus amigas Cuando fue, fuimos en prensa Estaba muy abierta Tenía mucha, mucha energía Cuando habla Estaba muy... A, a no sé si hay una experiencia Ah, sí. en comentarios. No, sí. no sabemos si, si vamos a volver un día, pero bueno. Aquí, uh, a la universidad. A la universidad. Quizás que no, pero en Barcelona, sí. Bueno, hay muchos estudiantes. No, no se oye muy bien. Sí. Vale, sí. hasta luego. Bye.